Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video. Eh, hoy día le traigo un juguetito de Steve Minecraft. Es como el Minecraft, pero realmente un poco articulado, pero sí, bien detallado. Puede servir como decoración. Me ha costado un poquito encontrarlo porque no tenía mucho dinero no tengo muchos suscriptores. Por favor, suscríbanse a mí. Y tal vez en futuros cercanos, voy a hacer un sorteo de una tarjeta Google. Chao a todos.